Siempre hemos escuchado eso de que el perro es el amigo más fiel, pero la historia de Kie y Emma va mucho más allá. Ella dos añitos se perdió en la sierra de Gredos durante nueve horas. El perro en ningún momento se separó de ella. De hecho fue clave para que la encontraran. Estaba acurrucada, dormida y tiritando con él a su lado. Emma, Emma chiquitilla, ¿dónde estás? Nueve horas peinando así el winter, hasta que Jorge la encontró aquí. Estaba tirada en el suelo, hecho novillito y. Y estaba un poco enganchada en la zarza. Caliente por haber estado protegida por Kie, este podenco negro que no se separó de su lado las nueve horas que estuvo perdida. Un compañero de Jorge la cogió en brazos. Y se abrazó y la, lo que hicimos fue taparla rápidamente, abrigarla. Y rápidamente la llevaron con su madre. Le dijimos, pero como está has subido, no vas arriba. Y decía, que yo mando mamá y a papá, pero no, no me responden. Y ya con sus padres se hicieron esta foto con algunas de las 500 personas que participaron en la búsqueda. El de la derecha es Jorge, quien este otro antonio quien la cogió en brazos los servicios de rescate siguieron tres pistas el testimonio de una vecina que dijo haberla escuchado cerca encontraron huellas de un zapato de su tamaño y marca y ya en monte alto otro perro que participaba en la búsqueda ladró y por fin fue respondido por el podenco que protegía a emma esta imagen resume la felicidad de la historia lo complicado que es salir todos sonriendo en una foto y aquí lo consiguen los 22